Muchas gracias por aceptar la invitación a participar de este video en el que vamos a compartir el conocimiento en relación al concepto hiper. Eh, para los amigos del país Perú que estén presentes en esta conferencia, eh, me permito comentarles que eh, durante esta semana en la Universidad Viener en Lima, en el Colegio de Ingenieros de Trujillo, ...y en la Asociación de Jóvenes Católicos del Perú... ...voy a tener el honor de compartir unas conferencias... ...en las que vamos a, este, a estar eh, conversando... ...en relación a estrategias eficaces... ...con rigor científico y base matemática... ...a través del Foda Matemático y del Balance Core Car, ...en donde voy a presentar casos reales del Perú... ...también de Latinoamérica... Y ahí haré una presentación personalizada de Hyper 360. Si estás en Perú y si no has recibido la invitación, me escribes un correo a puntual y te envío la invitación que es con entrada gratuita. Eh, en estas conferencias vamos a hablar de cómo se está desaprovechando lamentablemente el valor del Balance Scorecard. Eh, observo que la mayoría de los que tienen implementado un Balance Scorecard no saben cómo medir el avance mensual de la visión. Eh, la visión, que es una de las metas más importantes de una organización, eh, no la incluyen en el Balance Scorecard y si la incluyen no saben cómo crearle indicadores de avance de visión. Eh, también veo que los mapas estratégicos no los desdoblan por temas estratégicos. Por ejemplo, he visto mapas estratégicos que tienen el tema estratégico crecimiento, que tienen el tema estratégico productividad, que tienen el tema estratégico responsabilidad social, pero está todo confundido en un solo mapa. Si yo quiero analizar qué pasa con productividad, no puedo porque está todo dentro del mismo mapa. Lo importante es desdoblar el mapa en temas para poder analizar cada tema en particular. Bueno, de esto hablaremos en estas conferencias. Luego también vamos a hablar del FODA. Todos sabemos que el análisis endógeno, exógeno de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas es totalmente subjetivo, eh, no aplica ningún rigor científico. Hoy es inaceptable o intolerable que un profesional continúe utilizando esta técnica para definir nada más ni nada menos que el futuro de su organización. Hoy existe el FODA matemático, que aplica matemática matricial o booleana, donde todas las variables compiten contra todas las variables, como corresponde a un sistema, acá aplica la teoría general de los sistemas, y sobreviven las variables más aptas, que son aquellas con las cuales se crean los verdaderos objetivos estratégicos. También vamos a presentar en estas conferencias ejemplos reales de aplicación Hiper 360 en universidades en América Latina, en organizaciones públicas, en pymes, en fin, amigos, si no han eh, recibido la invitación y están en el Perú, me escriben un correo, les mando la invitación y si ustedes forman parte de alguna universidad, de alguna eh, asociación, de alguna cámara de empresarios en cualquier país de Latinoamérica y quieren que yo les brinde esta conferencia sin costo alguno, me encanta compartir el conocimiento, me escriben un correo a mario.bogel.com.ar y con mucho gusto, al visitar su país, daré esta conferencia. Bien, vamos ahora al tema central del día de hoy, que es hablar de la hiper la HIPER es una metodología útil para identificar peligros y evaluar los riesgos. Lo que hemos hecho en el Club Tablero de Comando ya hace tiempo es desarrollar un software que ayuda a poner en marcha la metodología HIPER. Este software facilita los cálculos matemáticos y crea un tablero de gestión de riesgos con su plan de acción, con indicadores de alerta temprana que ayudan a mitigar o eliminar los riesgos. Bueno, a ver, el que esté exento de riesgo que tire la primer piedra. A ver, ¿quién se anima a decir en mi organización no hay riesgo, no hay ningún peligro? Los riesgos existen. Tenemos riesgos en todo proceso, en toda actividad, en toda tarea. Hay riesgos que son estratégicos. Toda gestión está expuesta a peligros. Nosotros los identificamos en todo sistema de gestión en todo plan estratégico, proyectos, incluso en el mismo balance for car. ¿Y cuáles son estos riesgos? Hay riesgos comerciales, hay riesgos en cada gerencia, hay riesgos en los procesos estratégicos, hay riesgos en compra, hay riesgos en atención al cliente, hay riesgos en procesos logísticos, hay riesgos financieros, también tenemos riesgos en procesos de producción, hay riesgos de cartera, hay riesgos en procesos administrativos, también en procesos de gestión, hay riesgos en cada proyecto. Los hay también en los servicios de postventa, los hay en la seguridad de la información y paro aquí para no aburrirlos, hay riesgo en todas las áreas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos peligro o aceptamos hiper y mitigamos riesgos? Hay riesgo personal, tenemos que cuidar la vida y la salud de cada colaborador. Hay riesgo de trabajo, tenemos que lograr un enfoque en la ley de riesgo de trabajo. Hay riesgos en la relación laboral, hay riesgos patrimoniales. Tenemos que lograr un enfoque en la integridad del capital. Hay riesgo crediticio, enfocado en los métodos indirectos de evaluar a quien se le da un crédito. Hay riesgo jurídico. Enfocado en la calidad de los papeles con los que opera cada empresa. Hay riesgos informáticos, hay riesgos telefónicos. Tienen que ver con la seguridad, con la información y con las herramientas que se utilizan. Hay riesgos fiscales, enfocados en las operaciones, sujetas a impugnación por parte de un fisco. Hay riesgos económicos, políticos, cambiarios de mercados. Hay riesgos ambientales. Entonces, lo concreto es, la IPER 360, que es el software que nosotros hemos desarrollado, es útil para identificar todos los peligros y evaluar matemáticamente todos los riesgos, no solo los de seguridad, los de salud o los financieros. Tener una IPER solo para identificar riesgos de seguridad o de salud o financieros, es como tener un Mercedes-Benz cero kilómetro y utilizarlo solamente los domingos para dar la vuelta a una plaza y volver a guardarlo. El software Hiper 360 va a permitir cubrir la totalidad de los peligros, evaluar matemáticamente cada uno de los riesgos dar seguimiento a través de un tablero de gestión y tener todos los indicadores de riesgos que se requieren. La gestión de riesgos no es sólo una cuestión de saber cuál es la probabilidad de que ocurra un evento y cuál es la severidad del impacto que lo provocaría. Esto es algo táctico. Lo importante es que la gestión de riesgos es una cuestión de estrategia de la cual debe ser parte la alta dirección veamos algunas definiciones de términos que se utilizan en Hyper 360 en primer lugar, ¿qué es peligro? peligro es cualquier cosa que pueda hacer o causar un daño si tú vas por la calle y ves una banana una cáscara de banana en el piso ¿es o no es un peligro? a ver ¿Qué peligro puede traer una banana, una cáscara de banana en la calle? Exacto, que alguien no la observe, la pise y se caiga, se lastime, se dañe. Entonces, peligro es cualquier cosa que puede causar un daño. Por ejemplo, una escalera puede ser un peligro. Hay gente que sube o que baja en situación de peligro. La gente interactúa día a día con el peligro. No hay gerente que no tome decisiones por día que no incluya un peligro. Un tropezón o un resbalón, ese es un evento de peligro que puede exponer a una persona a un daño. Hay muchos tipos de peligros. El software cubre todos. Están los peligros psicosociales. A ver, espera, no lo dejes pasar. Más del 40% de la falta de productividad de una organización se produce por los peligros psicosociales. Sí, ya sé, casi nadie mide el estrés. Ya lo sé, casi nadie mide el dolor de espalda de la gente. Pero el estrés, el dolor de espalda y otros peligros psicosociales son causa de restarle a la productividad un 20%, un 30% o un 40%. La alta dirección tiene estrés, los gerentes de clínica tienen estrés, los obreros, los empleados administrativos tienen estrés. En los seminarios que yo eh, coordino de IPER, trabajamos 10 indicadores psicosociales para medir en una organización el estrés, los dolores que reducen la falta de productividad, etcétera. Bueno, también hay, obviamente, peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, etc. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que alguien o algo sea dañado por un peligro. ¿Recuerdas la banana? Era un peligro. Aquí está el caso. Alguien la pisa y tiene la probabilidad de caerse y dañarse. También tiene la probabilidad de no caerse y también tiene la probabilidad de no dañarse. Entonces, hay una relación... Bien clara en el concepto de riesgo. Primero, es la probabilidad de ocurrencia de un peligro, que por su efecto puede dañar a personas, equipos o al medio ambiente, y que puede llegar a frenar o impedir la ejecución y marcha de los objetivos y metas o reducir los resultados esperados. Entonces, está bien claro que hay una relación causa y efecto. Por un lado está el peligro, por otro lado tenemos el riesgo. ...causa y efecto. Hemos desarrollado una encuesta. Esta encuesta HIPER 360 nos ayuda a identificar peligros, riesgos y controles... ...en cada proceso, en cada actividad, en cada tarea, en cada dirección... ...en cada área, gerencia o departamento. Y esta encuesta está ayudando a profesionales de todas las organizaciones... ...sean organizaciones públicas, privadas, universidades ONG donde lo hemos ya implementado, inclusive en una importante cantidad de pymes en Latinoamérica. Esta encuesta, que es útil para identificar todos los peligros, todos los riesgos y determinar cada uno de los controles, ayuda a identificar los mismos en cuanto a los controles también que se determinan asociados a las actividades de cada proceso y lo hace de la manera más exacta y clara posible. Permite identificar los daños que se ocasionan por los peligros que se asocian a cada actividad o tarea en cada proceso de la cadena de valor. HIPER es también una encuesta para identificar peligros, valorar matemáticamente los riesgos y determinar los controles. Cuando se hace esta encuesta hay un resultado. Al concluir la encuesta se eh, está en condiciones de elaborar una tabla como la que te voy a presentar a continuación hay un peligro, por ejemplo levantar carga con una espalda doblada control actual no hay ninguno ¿cuál es el riesgo? la probabilidad de daño a la columna ¿cuál es la consecuencia hernia del trabajador? el piso de la oficina está resbaloso y con mucha cera ¿cuál es el control actual? bueno, se coloca cada vez menos cera ¿Cuál es el riesgo? Caída del personal al piso. Consecuencia, contusión, fisura, fractura. En fin, con este concepto y con esta encuesta, vamos nosotros teniendo el input con el cual luego vamos a trabajar en la hiper 360. Bueno, hay tres eventos que se observan en cada riesgo. La primer, el primer evento es tener percepción de ese riesgo, algo que nos puede dañar, ya lo hemos dicho. El segundo evento que se observa es la valorización del riesgo. Bien, este es un proceso de medición matemática del impacto de los riesgos relevantes que pueden afectar el logro de las metas y objetivos. El software que hemos hecho en Excel automáticamente resuelve los cálculos, con lo cual incluso nos facilita ya esa tarea. Ahora el último evento es el manejo del riesgo. Esto es gestionar el seguimiento al comportamiento de los riesgos a través de un tablero de gestión que permitan mitigarlos o eliminarlos para contribuir al logro de las metas y de los objetivos. El riesgo tiene una magnitud y su eh, resolución, que es muy conocida, es probabilidad por consecuencia. Esta este resultado puede ser representado en un mapa de riesgo. Ahora, el mapa tradicional, el que circula por internet, eh, he visto yo cientos de tablas eh, muy sencillas, muy precarias, presentando este concepto, es una simple matriz de cinco niveles. Esta matriz permite una muy pobre o pequeña amplitud de los cuadrantes de riesgos. Eh, se pueden trabajar con el alto impacto, medio o el bajo y estas escalas se reducen y hay más probabilidad que todos los factores se ubiquen entre el riesgo alto o medio bueno, eh, este modelo no lo compartimos y en Hiper 360 hemos hecho algo más grande, más importante y que es una escala de 10 niveles esto nos ha permitido una mayor amplitud en los cuadrantes de riesgos Aquí podemos manejar el cuadrante bajo, el cuadrante medio, el cuadrante alto, el cuadrante crítico y esto nos permite una mejor valorización matemática luego de estos riesgos ya que Hiper 360 nos da eh, el 100% de las probabilidades eh, y consecuencias de riesgos que puede tener cualquier organización pública, eh, privada, universidad o PYMES Cualquiera de ellas lo puede este, llevar a la práctica. Bueno, hay riesgos que son intolerables, inaceptables. Estos riesgos, eh, o para cada uno de estos riesgos, el tablero de gestión los va a mostrar con el color rojo. Y estos automáticamente, sin que nadie tenga que escribir nada, van a pasar al tablero de gestión para mitigarlos o eliminarlos. Entonces, este tablero de gestión nos va a permitir visualizar si un riesgo está en color rojo, va a indicarnos que es inaceptable e intolerable, por lo tanto, automáticamente debe pasar a ser eh, mitigado, eliminado y estar bajo control total de la alta dirección. Bien, no, este no soy yo, ni, ni, ni, ni estoy enojado, espera, espera. Este es el director, podría serlo, gerente de una empresa, que no quiere implementar la IPER en la organización. Entonces, yo me pregunto, o me preguntan más de una vez, ¿qué hacer? cuando la alta dirección no quiere implementar hiper en la organización. Bueno, primero, yo lo que creo que lo que no hay que hacer es tratar de convencer. Convencer implica vencer al otro. En eso yo no estoy de acuerdo. Y segundo, partir de la base, que no siempre hay argumentos que puedan permitir que la otra persona cambie de opinión. A ver, te cuento una experiencia muy personal. Hace dos semanas estuve en un grupo económico muy importante, son siete las empresas que esta organización está hoy gerenciando, su gerente general me convocó para implementar Foda Matemático, Balance Corcar, en un momento hablamos de el manual de indicadores de la organización y me dice profesor ya tenemos manual de indicadores, eh, lo hizo una de las eh, consultoras más grandes de nuestro país, dicho sea de paso me costó mucho dinero. Yo le digo, dígame ingeniero, ¿cómo miden en esta eh, organización, en este grupo, cómo miden capacitación? ¿Miden o no miden? Sí, sí, medimos, me dice. ¿Y cuál es su indicador? Eh, ¿Qué dice su manual? Bueno, medimos por horas de capacitación. Pero ingeniero, ¿qué mide con horas de capacitación? Mide horas nalga. ¿Qué sentido tiene que usted mida las horas que una persona está sentada en espacio de capacitación? Bueno, más allá de la risa que esto provocó al ingeniero, me dijo, bueno, bueno, pero ya está el manual, ya está, déjelo porque el manual no nos hace falta, tenemos manual. Bueno, no hay argumento, no hay forma de que una persona cambie de opinión cuando está cerrada a, a este tema del cambio. ¿Qué hacer cuando la alta dirección no acepta abonar a un profesional el valor de su inscripción a un seminario hiper? Yo ya sea en forma online, en forma personal, estoy brindando seminarios. Hay muchos consultores muy serios y de muy buena currícula que están brindando seminarios hiper, pero hay miembros de la alta dirección que no aceptan o oh, que se haga un seminario en house o que sus profesionales vayan a formarse afuera. ¿Qué hacer? Bueno, en primer lugar, la alta dirección se opone cuando lo ve como un gasto que no aporta valor. Una de las respuestas típicas es lo dejamos para más adelante, ahora tenemos otras prioridades, no tenemos tiempo para parar o no tenemos presupuesto. En cualquiera de estas respuestas, en el fondo, se esconde el hecho de que no alcanzan a ver cuál es el beneficio a corto plazo o a largo plazo si llegan a implementar IPER. Entonces, yo sugiero que les comuniquen a los miembros de la alta dirección estos beneficios. En primer lugar, uno de los beneficios lo trae contar con un software que ayude a la implementación automática. Tener un software que ayude a la implementación automática es una de las formas de acortar los tiempos de implementación. Al implementar el IPER se logran reducir accidentes y las consecuentes pérdidas de tiempo de producción, de costos, de juicios laborales, ya que se identifican todos y cada uno de los peligros y riesgos que pueden provocarlo. Esto debe interesarle a la alta dirección. Gracias a la implementación de la IPER se puede obtener una reducción significativa de costos y prima, en primas de seguros relacionados con la seguridad y la salud del trabajo. Esto debe interesarle a la alta dirección. Mejora la cultura de seguridad y la salud en el trabajo en todos los niveles de la empresa o de la institución. Esto debe interesarle a la alta dirección. El bajo costo de implementación. Tener un software como el hiper 360 se implementa rápidamente. Este, está en Excel, lo que facilita el uso por todas las personas. Valora matemáticamente los riesgos tiene un tablero de gestión incorporado que le permite visualizar en colores, rojo, amarillo verde, en qué estado se encuentra cada uno de sus riesgos. Y fundamentalmente, por favor atención a lo que ahora te digo, es 100% parametrizable. ¿Qué quiere decir que es parametrizable? Que este software está construido en base a tablas. Cada tabla, cada usuario la adecua a su necesidad. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla: tiempo de exposición frente al riesgo. Si es menor a 4 horas, tiene el nivel de exposición 1 que es bajo. Pero si tú quieres ponerle 4 minutos, o 4 días, o 8 o 16 horas, para que esto sea verde y bajo, lo puedes hacer sin llamar a ningún técnico en computación. Simplemente cambias el valor 4 o la palabra horas y la tabla permite en el acto que se adecue a tu necesidad. Si es igual o menor a 4 horas y menor o igual a 8 horas, asume el nivel 2 medio. Si es mayor que 8 horas, asume el nivel 3 que es alto. Pero esto no es lo mismo para un hospital, para una universidad, para una industria metalúrgica o una empresa minera. Entonces, cada usuario lo parametriza a su manera, sin necesidad de llamar a ningún técnico. Acá tenemos otra tabla, la clasificación de los riesgos. Yo digo que si el riesgo es bajo, va a ser verde, si está entre un nivel que va de 0 a 16, de 16 a 35 va a ser amarillo, de 35 a 55 va a ser naranja, rojo va a ser 55 más, pero tú puedes cambiarlo, tú puedes poner que de 0 a 25 sea verde, de 26 a 50 sea amarillo, etcétera, etcétera. Acá tienes otra tabla, la probabilidad de ocurrencia, yo digo que es muy escasa la probabilidad si uno ocurre uno de estos peligros en no más de 10 años. Ahora, yo digo que es baja si ocurre una vez, ¿eh? uno, un peligro en, en cada año. Bueno, tú lo puedes parametrizar. Todas las tablas, son muchísimas, todas son parametrizables por cada usuario. Acá tenés el grado de peligrosidad. Entonces, tú dices que si el grado de peligrosidad es menor a 10 es insignificante, vale 1. Bueno, tú puedes poner si es menor a 2, a 4, a 8 o al valor que tú creas conveniente. Hyper 360 contiene una serie de columnas donde se va ingresando la información. Por ejemplo, ¿cuál es la sede? La sede es capital, la sede es tal ciudad 1, cd 2, cd 3, en qué área estamos analizando, puede ser compras, ventas, sistemas, recursos humanos, en qué sector, eh, en qué proceso, en qué subproceso, eh, si estuviéramos hablando de balance corta sería en qué perspectiva o en qué tema estratégico, eh, ahí lo tenemos, perspectivas, tema o subproceso, cuál es el objetivo que se analiza, esto es muy útil también para el tema de un plan estratégico, si vamos a analizar los peligros objetivo por objetivo o para el balance scorecard. también para qué sector opuesto estamos analizando, cuál es la actividad que se desarrolla en ese sector opuesto, cuál es la tarea que se realiza, esa es una tarea rutinaria o no la es, qué peligros son los que, te acuerdas de la encuesta que habíamos hecho, cuáles son los peligros que cada actividad, proceso, actividad o tarea desarrolla, qué tipo de peligro es, es un peligro psicosocial, físico, ergonómico, etcétera. cuál es el marco legal, si lo existe, que tiene que ver con este tipo de peligro y cuál es el riesgo asociado que puede provocar este peligro. Bueno, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que está provocando que ese peligro, te acuerdas la encuesta nos ayudaba? ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? O sea, ¿cuál es el efecto que esa causa de este riesgo puede provocar? ¿Y a quiénes afecta? ¿A máquinas, a bienes, a personas, a, a, a usuarios, a la comunidad? Bueno, ¿qué cantidad de personas van a estar expuestas a este riesgo? ¿Cuál va a ser el tiempo de exposición? Eh, ¿Cuáles son los procedimientos que existen en la organización? ¿Está la gente capacitada o no lo está ¿Cuál es la posibilidad de que ocurra este riesgo? Esta probabilidad y esta consecuencia nos va a dar el nivel del riesgo. De ahí vamos a matemáticamente determinar luego el grado de peligrosidad y la magnitud del riesgo. Vamos a utilizar factores de ponderación con lo que vamos a obtener un grado de repercusión. Bueno, a esta altura nos vamos a preguntar, ¿justifica corregir? ¿Justifica que intervengamos y que hagamos un plan de acción? Bueno, si se justifica, matemáticamente lo vamos a saber. Ahí vamos a ver qué control actual tenemos y qué nuevo control proponemos. Tal vez el actual sirve, tal vez no. Bien, automáticamente, IPER va a crear el plan de acción de todos los riesgos intolerables. Ahí vamos automáticamente se van a definir cuáles son esos riesgos, no hay que volver a escribir, solamente van a pasar sin necesidad de escribir a la plantilla donde vamos a definir qué hay que hacer, quién lo va a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo y cuánto es lo que le va a costar a la organización. Cada riesgo tiene un indicador parametrizable por cada usuario durante 12 peligros. Períodos, perdón. Entonces, ¿te acuerdas? Habíamos hablado del riesgo, por ejemplo, el estrés. Bueno, tenemos 10 indicadores. ¿Cuál de ellos vamos a usar? Vamos a asignarle un valor meta, que ese va a ser el, el, el, lo deseado, precaución y peligro. Entonces será verde, amarillo, rojo. Y luego periodo 1, que puede ser por día, por semana, por quincena, por mes, hacia el periodo número 12. Bueno, Hiper también permite reevaluar la gestión efectuada. Ya lo hicimos. Ok. Ahora para este riesgo, ¿qué es lo que hicimos? Ahí está. ¿Qué resultado obtuvimos? Ahí está. ¿En qué fecha? Esto es un informe que elevamos a la alta dirección. Hay un seminario online, Hiper 360, que lo dicto en forma personal a partir del miércoles próximo. Y si quieren buscar información a los que les interese, en esta dirección, www.tablerodecomando.com barra seminarios, van a encontrar el seminario IPER. A cada participante va a recibir una demo del software que hemos desarrollado en Excel y que es compatible con el Office 2003, 2007, 2010 y 2013. Bueno. Bueno. Creo que a esta altura, después de toda esta presentación, tú puedes, tienes bastante información para decidir si tú vas a decidir eh, ganar o perder. ¿Qué quiere decir ganar? Bueno, para mí es tener la oportunidad de formarte en Hiper conmigo o con cualquier otro profesional. Hay muchos y muy buenos en tu país. Eh, y, y ver de cómo implementar esto en tu organización. La capacitación la puedes hacer online, también puede ser presencial, asistiendo a alguno de los seminarios que brindo en diferentes países de América. También puede ser en tu propia compañía para todos los gerentes o directores de tu organización. sea, si decides hacerlo o perder esta oportunidad, es una decisión tuya y de tu eh, alta dirección. Este espacio hemos compartido el conocimiento. Ojalá que yo haya aportado el deseo de que tú quieras seguir investigando. Hay mucho en internet, hay mucha bibliografía que tú puedes consultar, hay muchos consultores muy serios que te pueden ayudar en este tema, soy uno de ellos y hay muchos más. En esta dirección, www.tablerodecomando.com barra hiper, es el espacio para que tú compartas tu conocimiento. Compartir es dar y recibir. Bueno, yo te he dado, me encantaría recibir tu comentario, tu opinión. Entonces, si crees que vale la pena, yo creo que sí, que para mí es muy importante, bueno, déjame tu opinión, qué opinas sobre Hyper? deja tus consultas. Este es el lugar donde nos podemos comunicar a través del Club Tablero de Comando. Y hablando de compartir... Déjame concluir invitándote, si no lo has hecho hasta hoy, ya lo han bajado casi 42.000 miembros de los 270.000 que tiene este club, eh, pero cuando puedas, bájate este libro que es gratuito que eh, contiene eh, casos reales de implementación del tablero de comando. Lo bajas de esta dirección que es www.tablerodecomando.com Muchas gracias, sigamos compartiendo el conocimiento y que esto ayude a tu organización y a tu país. Muchas gracias y hasta la próxima.